Hola, hoy 19 de febrero, estamos aquí en Bogotá en medio de una jornada nacional e internacional donde ciudadanos del mundo le dicen yo quiero Colombia sin toreo. Es la última corrida de toros de la temporada mal llamada de la libertad en Bogotá. Desde 1931 en Bogotá se vive la tortura y la barbarie de la tauromaquia. Hoy queremos que sea la última corrida formal que hay en Bogotá. Y toda la gente que está en contra... De esta tauromaquia Mano arriba mi gente Mano arriba la coalición Colombia Sin Toreo reúne a organizaciones animalistas de Colombia, del mundo, sectores sociales de diferente índole y también a todos los ciudadanos que estamos cansados de tanta violencia y tortura como espectáculo público. Somos un gran colectivo que queremos la abolición de la tauromaquia, que queremos que ya no exista más. Desde Colombia Sin Toreo hemos venido trabajando este año en un proyecto de ley de abolición de la tauromaquia. Este proyecto de ley surge después de un proceso participativo con el Ministerio del Interior. Es la primera vez que un gobierno de los ocho países que tienen corridas de toros va a presentar un proyecto de ley de abolición de la tauromaquia y dado eso tenemos una contingencia absolutamente importante. Hay algunos proyectos de algunas organizaciones, y algunas personas que no quieren que se acabe la tauromaquia, sino simplemente que se regule. Esto no es justo, porque la tortura, la muerte no se regula. Queremos abolición y la queremos ahora. Entendiendo que la regulación no le beneficia a los animales, porque lo nosotros estamos luchando es por los derechos de los animales. Una regulación también cuesta más para un país, porque el tema de vigilar esos detalles de la regulación saldría fiscalmente muy costoso. La regulación es absolutamente inviable. Apreciar lo que hoy El universo no se detiene, vamos a resistir. Tomamos una idea que nació en Argentina, en el contexto de la dictadura militar, que fue el siluetazo, entonces estos siletazos se hicieron para plantear que existía la presencia todavía de los desaparecidos eh, y nosotros lo retomamos, eh, retomamos el concepto de, de, de las víctimas como de trabajar las víctimas y plantearlas como los animales como las víctimas, como darles el estatus el, el de víctima y en este momento como que lo, lo estamos evolucionando hacia, hacia como un trabajo con, con cabello humano un poco porque en eso, digamos, en el pelo somos iguales, somos iguales mamíferos que los, que los toros, entonces de alguna manera mostrar empatía y mostrar en lo que somos iguales en un antropomorfizar. Para los animales no humanos el holocausto no ha terminado, liberación ya. Hoy hemos traído un plato de comida totalmente libre de crueldad, totalmente libre de sufrimiento vegano. Lo hicimos con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor y que hicimos brindárselo a las personas para que vean que sí se puede generar propuestas artísticas, culturales y educativas, siempre de la mano del amor. Mientras tanto, el movimiento animalista seguirá trabajando por la liberación de todos los animales. No solamente de los toros, sino de las vacas, de los peces, de los gallos, de las gallinas, de los cerdos, de los conejos, de todos los animales que cada minuto siguen sufriendo por el antropocentrismo, que siguen sufriendo la violencia humana. Por eso queremos cambiar el mundo a través de amor y a través de educación. Soy Colombia sin soy Colombia sin soy Colombia sin toleo. Un minuto de silencio por todos los animales y por los toros que son víctimas de la violencia.